esto es otra familia que su nombre no hace sentido con lo que hacen sí. Eh, los, en realidad ansiolítico es que reduce la ansiedad, pero no es que reduzca la ansiedad, esto es lo que hacen es sedar básicamente son agonistas gabaérgicos por eso también caen dentro de la misma familia de los hipnóticos y los Sí, entonces eh, muchos de estos ansiolíticos, hipnóticos antiepilépticos, eh, pues lo que hacen es incrementar la conductividad de eh, del cloro a través del receptor de gaba ¿sí? Entonces generan eh, sedación, generan sensaciones de, de somnolencia, reducen la, el, el nivel de alerta, también pues en esa medida reducen la ansiedad, eh, pues porque tú estás menos alerta, ¿no? Porque estás más sedado, ¿sí? Y... Eh, Aquí está como el efecto entre el incremento de la dosis y la droga, no, incluso son altamente adictivos los ansiolíticos, todas estas drogas, todo como el oracepan, el clonazepam, la valeriana, las los extractos de flores, sí, eh, muchos de ellos son bien bien bien adictivos y pues pueden generar eh, eh, sobredosis y llevar a las personas a la muerte y más si se mezclan con otros con otros gabaérgicos como el alcohol, por ejemplo, sí eh, aquí están de los que más se utilizan. Entonces, por ejemplo, vemos el Sanax, se vende bastante, que es el Alprazolan. El Clonopin, que sería el Clonazepam. El Valium, que es el mismo diazepam, que son de los que más se venden. Esto, estos también se utilizan muchísimo para, para robos, ¿no? Entonces, incluso pues, deberían estar más regulados, porque la mayoría de las personas que las cedan, que les hacen paseo millonario y demás, es porque les agregan en el, en el alcohol. Eh, estos sedantes, ¿no? El oracepan, ¿sí? Que es el activan. Y otros más. O, o, sí, midalosam, oxacepan, todos estos son bien conocidos. Los barbitúricos, pues vemos que entre los más conocidos tenemos el amital o el amobarbital, ¿sí? Y el pentobarbital que se utilizan en anestesias. Bueno. Por ejemplo, la valeriana. La valeriana se sabe que es un sedante, que es un agonista del receptor GABA, que tiene, funciona de forma parecida como al Valium, como cualquiera de estos fármacos de esta línea, como el Lorazepam o el Diazepam, ¿sí? Genera bastante, eh, eh, es bastante adictiva, eh, genera irritabilidad por no consumirla, por abstinencia, si no que le pregunten al expresidente, genera, eh, puede alterar la, la arquitectura del sueño, ¿sí? y puede interactuar con otros sedantes, entonces no se puede, no se debe consumir con alcohol ni con anti eh, ni con otros ansiolíticos o antidepresivos o, o no se puede consumir, o no se debe consumir con eh, hipnóticos, ¿sí? porque puede generar problemas eh, de, eh, serios hasta la muerte, ¿no? Algunos efectos adversos de en general de los de, de todos estos ansiolíticos es pues reduce la el, el, el alerta, te, te, pone, te pone más sonoliento, genera trastornos del sueño, aumenta eh, genera pérdida del apetito, pérdida de, de las ganas, del incentivo, del deseo, baja tensión, alta dependencia, y puede generar incluso como guayao, como resaca. Sí. Muy bien.